Buenos días, tal de esta noche. Como en videos anteriores vieron, bueno, entonces ha pasado tiempo, mucho tiempo. Eh, estaba mirando mientras, porque había mucho ruido y no podía pasar esta pieza por aquí. Entonces decidí pasar el cable y que eso haga de tope, pero al inverso, para que no entre. Entonces, eso va aquí. Esto no, no, no cogí mucho problema. Al final, utilicé, es eh, sí, le pasé esta broca que ustedes vieron anteriormente la pasé aquí, para arreglar el... el, el creo que es el mismo agujero estas brocas, fue que que son otros rascantes para, para hacer la tuerca, usé la M3 y no era mucho, solamente con la punta ni, ni, ni, ni, ni rascó, solamente la punta para abrir un poco y ya lo puse, está firme tengo esto aquí para pegarlo en su lugar ya estuve viendo que necesitaba más para terminar porque estaban arreglando una cosa en la sala y ahora mismo fue a buscar una pieza, la persona que fue a hacer eso. Entonces tengo mucha bulla en el cual. ¿todo? Esto quedó. Ahí. ese, eh, sí, Solamente está pegado. Ahora falta poner el tornillo aquí. Eso es lo que no me gusta. Así, así, lleva un tornillo para allá. Se sí, sí, tira, tira hacia allá. Todo el conjunto. Pero en fin. Eh, sí, esto solamente es un ventilador para... Creo que es acá. Es eh, sí, Mete el aire. Para, para acá. Entonces. va eh, muy me farta, La parte de esto. Es eh, sí, decir. Pone el todo. Es eh, sí. decir ponete el tirador y probar que todo esté bien. Ah, la tuerca para poner aquí, si, sí, cruzada aquí, estaba poniendo una M4 y se me olvidó que era M3 lo que estaba usando. Un poquito más flojo, ahí, solamente para que se, se mantenga en su sitio. Entonces tenía estas dos. Tenía esto, que fue lo que usé para ponerle aquí y queda muy bien, y si, sí, es si cubre eh, más el espacio de la rosca está muy bien, pero me lo voy a gastar todito, así que voy a usar esto que esa marca donde no está ahí esa marca que se ve ahí y hasta donde entro, la rosca así, hasta donde entra el espacio que ocupa aquí, en esta pieza aquí si el espacio que ocupa aquí, entonces la rosca sobresale eso, y, en, y, y lo entra aquí, y entra perfectamente entonces ahora, pasaré a a ubicar más todo en su sitio a dejar un poco más la cámara para que sea mejor y... ah... Y cuando estaba poniéndose aquí Lo estaba poniendo con esto Esto es de una carraca o como chicharra que le dicen en otros países Entonces tengo esto para poner de ¿eh? que vino con juego de eso Cada se lo uso como si fuera de mano el, Es el diseño que tiene aquí arriba alejo la cámara y prosigo. si ya le la cámara También doy todo de aquí Aquí tengo la impresora No es la primera vez ya que ha pasado Este tengo en su sitio ahí, sí Entonces esto, así Puesto a lo conecto en su sitio arriba Y lo pongo Aquí Están llamando Si el cable no me está dejando Lo voy a poner después Entonces, ¿dónde me quede aquí Ya lo lleva lo a su sitio El problema es que Como fue impresionado en dos partes No encaja bien entre sí pero todo debería estar bien entonces voy a poner el, está la llave, el tornillo si todo lo que lleva voy a ponerlo aquí abajo primero y Ahí ya se soltó la parte de adelante entonces están puesto de adelante Voy a poner uno en cada lado, y los de aquí Y voy a dar la vuelta y a probar si... Si funciona todo Si todo está bien hoy, de verdad Tengo que poner... Bueno, como que tendré que aflojarlo para poner... La tapa que van en los lados Solamente para... Poder... Dar la vuelta Y entonces vuelvo ahora porque están hablando allá afuera Entonces... Entonces, entonces, aquí el está conectado a la luz. Vamos a ver si la fuente no es que el fusible solo. Lo prendo. Y sí, ahí se ve que sí, la fuente está bien. Entonces, si ahora conectamos aquí y encendemos. Bien, el ventilador está por aquí, está, está sacando aire. Este ventilador saca aire, sí. El que está de este lado. Ese que está ahí. Saca aire. No lo entra. Entonces. Me voy a que ponga. De este lado aquí. Le damos una vez. a todo. A ver si está bien. Bien. Ahí. Todo está funcionando. Entonces. solamente me falta. Poner la tapa. Poner. Esto encima. Y esto. Y habré terminado. No sé. Lo apagamos y me conectamos y vuelvo ahora ya que la tengo así voy a poner la que me falta también este cable pasaba por encima así pasaba por encima de la fuente topaba con la barra que está así puesta ahí para este eje para este la barra que está así lo cables todo yo lo puse por el lado como están los cables de, así, de, de aquí del conector a la fuente por ahí mismo, por encima pasa ese cable entonces ahora aflojar un poco tu tornillo para poner la tapa de aquí, la otra tapa de aquí adelante y la tapa de aquí y la de aquí que me falta. Y le doy la vuelta, pongo la de encima y le doy una toma general de cómo quedó y terminé. Vuelvo ahora. Entonces ya puedo seguir. Le damos la vuelta. Entonces ya queda todo en su sitio eh, Se me rompió donde se agarra decir, la prensa que uso El tornillo, voy ya roto en muchos pedazos Y lo está usando el pedazo de arriba Y se rompe, entonces no puedo moverlo donde estaba Eso lo que voy a hacer en tren, 3 tren la impresora Aquí, hace esta pieza a esto aquí, en rodamiento. Entonces lo dice aquí Sí, no 16. Al revés, no 608ZZ. No sé, esta pieza se me bandió un poco. Ahí, no sé si se ve. Se dobló un poco, pero ahí es su moción Y aquí entra presión. Que es lo que se busca. Ahí. No sé si pinta esto así, el nombre. Ahí de Kingdom. Por aquí no quedó bien. Así no quedó casi bien en ninguna cara hecho. Voy a ver cuando termine. Porque tampoco limpieza esa pieza, creo. Bueno, no tentando. Ah no, porque yo la entré así al revés. Si sí, entraba es. si hay un pequeño aquí. Se la voy a quitar. La le pondré. Lo le voy a entrar con calor. Me voy a borrar el tiempo. Ya, ahora solamente falta. Hace fuerza para abajo para que entre. Voy a ver con qué le doy aquí. Yo no. No puedo darle ya porque. No está directamente en el piso esa parte. La gueta se deformó En este lado Entra ¡Oh! Ya ¡Lo logré! Lo diré que, que agarré y empecé a meterle fuego aquí Mientras lo estaba metiendo Para que entrara Y, y con esto fui, fui, fui, fui cortándole En, en este lado era que no quería entrar Entro Oye, era duro Pero es eh, para que El eje no quede suelto Y si la agarraba así no, no no dobla la varilla hacia si acá o rompe rompele esto aquí por hacerle presión aquí o esto aquí dañalo si sí, tiene un soporte que evita que cuando, si lo agarra así yo lo levanto dañalo entonces aquí arriba demasiada luz se está quemando la imagen entonces aquí tengo esto que es la parte de arriba para la bobina y ¿Cómo era que Ah, para atrás es decir la parte que está dañada pues ahí va para atrás para entrarla así que si no va a salir en la cámara. In un poco. A ver si se ve mejor. Entonces es esta parte estaba aquí. Es aquí. Sí, yo ya lo había puesto así que más o menos debería entrar solo sin yo. Oh, tengo que bajar más esto. Sí. Esto aquí tengo que bajarlo más. Para que me dé el espacio para poder... Para poder poner esto Ya se vengo ahora Ya lo bajé Si sí, tuve que quitar rodamiento y empezar a reempujar. empujar Pensé que era por el rodamiento, pero no Ahora esto su sitio Ya dejé el espacio suficiente, ahí se ve Para ponerlo Es aquí Todas partes van Vamos a ponerlo así Todo de aquí al lado ya entró lo que tengo que hacer es apretarle esta parte, apretarla así, para que entre. Y ya. Entonces ya está todo. Me falta un rodamiento porque lo usé aquí atrás. Desde aquí lo usé el rodamiento. Y el tubo donde está. Ah. Esta parte. Que un rodamiento aquí. Hay que dejar un... no hay que acercarlo tanto. Todo es difícil, y tengo que, poner otro aquí. tengo que buscarlo en la caja y lo presentaré al final. Entonces, ya como vieron, así quedó. Decía, ahora estoy imprimiendo este soporte. Es esto era más algo. Y, se y ya se rompió muchos pedacitos. Entonces estoy imprimiendo uno de, de entero, de cero. Y de manos como este, que era hueco. Así. No era hueco, sino que tenía un tipo de diseño adentro. Sí. Este lo tiene. Sí, ahí. Que era muy, muy, muy frágil. Pero también. Aunque lo estoy imprimiendo igual como imprimí el otro, así. Así, así hacia arriba. Que no es la mejor forma, pero lo estoy imprimiendo sólido directamente. Es todo así quedó. Adiós.